A manera de introducción, me gustaría hablar un poquito con respecto a cómo surgió el tema de esta charla. Porque cuando Ronald me habló, me dijo, me dio amplia libertad para escoger un tema dentro de los temas de los grandes amores de la historia, como ustedes ya saben. Pero yo no quise escoger eh, un, un, una pareja, yo no quise escoger una de esas historias. Yo lo que quise fue eh, empezar y tratar de reflexionar un poco con respecto a a la noción de amor que atraviesa la cultura occidental, que atraviesa toda la cultura occidental. Eh, por supuesto que, como dijo Ronald hace un momento, esa es una situación muy, muy ambiciosa, ¿verdad? Pero creo que tenemos la, la gran eh, ventaja de contar con casi la totalidad de la obra de este enorme poeta romano que es Publio Ovidio Nazón, que fue... ¿verdad? ¿Y, quién es? y esa era una de las preocupaciones más importantes que él mismo tenía, si el más grande poeta de Roma había sido Virgilio o era él. Eh, y es una cuestión que todavía es debatible. ¿verdad? Si ustedes me preguntan a mí, ahí sí tengo que yo poner mi corazón de por medio, yo escogería sin ninguna duda a Ovidio sobre Virgilio. No porque Virgilio sea malo, sino por la postura, que es un poco lo que quiero mostrarles hoy, la postura eh, literaria que adopta Ovidio. Eh, bueno, ahora, eh, ¿qué me motivó a aceptar esta invitación? Si, voy a ir haciendo una pequeña lectura de lo que tengo escrito y voy a ir haciendo comentarios a la par. Dice, ¿qué me motivó a aceptar la invitación y a proponer el tema que hoy tratamos? Eh, bien, eh, el, el origen de ese interés en, en las obras de Ovidio y en el tema del amor vinculado al tema de las metamorfosis, ustedes saben que cuando se habla de Ovidio, Casi solamente se habla de las obras que, que tratan directamente el tema del amor, como amores, como las heroidas, como el arte de amar, como remedios de amor, y todas esas elegías, todas esas colecciones de elegías que él escribió, que en su época fueron muy escandalosas y que todavía son hasta cierto punto escandalosas cuando uno las lee, verdad, por la sinceridad, ya vamos a hablar un poquito de ese término, con la que se expresa en términos de la realidad de las relaciones amorosas en la Roma de la última parte del siglo I a.C., que era una Roma muy especial. Le vamos a hablar un poquito de esa historia, por eso es que tengo aquí, me permití la, la libertad de ponerles algunas imágenes del mundo de Augusto, podríamos decir, porque básicamente es el mundo del emperador Augusto del que vamos a hablar. Un mundo que lo premió a Ovidio, que lo elevó hasta lo más alto del prestigio intelectual, y al mismo tiempo después lo redujo al infierno, ¿verdad? Absoluto. Vamos a ver si tenemos tiempo todavía de hablar de esa última etapa de su vida. Eh, pero eh, la forma en la que yo me encuentro con este tema es una cosa bastante improbable. Ustedes saben que uno siempre está, yo por lo menos siempre estoy haciendo alguna investigación eh, interdisciplinaria. Y por lo general esas disciplinas que se mezclan, en el caso mío, son la filosofía, como dijo Ronald, la literatura, que es una pasión personal, la crítica literaria como parte de la literatura y el psicoanálisis. Entonces, eh, yo he estado últimamente investigando la figura, la, digamos, una etapa de la vida y de la obra de Hegel, el gran filósofo alemán romántico, que es la máxima figura de lo que hoy conocemos como el idealismo alemán. Y esa etapa es eh, los años que van de el momento en el que Napoleón eh, toma el control del directorio, podríamos decir, que es exactamente 1796, el año de la invasión de Italia, el año en el que el directorio le encarga a él invadir Italia, y 1807, que es el año de la publicación de eh, la Fenomenología del Espíritu de Hegel. Hegel fue un testigo cercano de ese mundo, ¿verdad? y ese mundo estaba... Eh, ocupando la atención de prácticamente todas las personas del mundo occidental por, el, por el, digamos la gravedad de todos los eh, eh, eventos que se estaban dando, imagínense, desde, desde el 14 de. De, de julio de, de 1789, la toma de la Bastía hasta ese momento, había corrido, para decirlo de una forma dramática, había corrido mucha sangre en Europa y sobre todo en Francia en esa época. verdad Los 40.000 decapitados aristócratas y gente del clero en apenas dos años en la época del gobierno de los, de los jacobinos. verdad Ese es el mundo en el que, que yo he estado explorando con respecto a, a Hegel. Pero hace algunos años me encontré con un libro, hace algunos años me encontré con un libro muy interesante, eh, que es un libro escrito por Alexander Magui, que es una, es una persona que en ese momento, que era el año 2004, no era muy conocido. Pero el libro que acababa de publicar y, y que es el que me gustaría citar hoy, eh, eh, es, eh, ahora se ha convertido en un libro muy importante para cierto público, porque um, ustedes saben que los exégetas de Hegel no tienen mucha inclinación por otros temas que no sean los temas filosóficos. Que sé yo, la discusión con Kant, la influencia de los filósofos que vienen después, la izquierda y la derecha hegeliana y toda, y toda esa historia, que es básicamente toda la historia del siglo XX y una buena parte de la historia de, de la filosofía del siglo, del, siglo, perdón, del siglo XIX y del siglo XX. Eh, pero el libro de Magui es un libro muy interesante porque explora algo... Que todo el mundo lo sabía pero nadie se había atrevido a, a, a explorarlo. Ustedes saben que muchos filósofos, entre ellos Descartes por ejemplo, eh, es, fueron muy cercanos a sociedades secretas, sociedades herméticas eh, que tienen mucho que ver con el tema de la alquimia, que tienen mucho que ver con el tema del hermetismo, la magia y ese tipo de cosas que en Europa ha persistido increíblemente con toda la ciencia y con todo el racionalismo europeo increíblemente eso ha persistido en Europa. Eh, y el libro de Magui hace una exploración de la forma de pensamiento de Hegel, de las estructuras de su pensamiento lógico. Ustedes saben que él tiene un gran libro, que es probablemente su libro más importante, que se llama Ciencia de la Lógica. Y cuando uno compara las estructuras de pensamiento de ese libro con las estructuras de pensamiento de la alquimia o del hermetismo, eh, del hermetismo que viene directamente de Hermes Trimegisto, Hermes Trimegisto, que es el libro de... De, de, de ocultismo básico que mandó traer Cosme de Médicis al oriente con unas personas especialmente pagadas para ir a traer ese libro y lo llevó a Florencia y ahí lo tradujo y ahí está el original, etcétera, etcétera. Toda esa historia, eh, Hegel estaba muy enterado de todo eso y su pensamiento, de alguna manera, tiene que ver con esas formas de pensamiento. Entonces, eh, yo eh, me interesé mucho por eso. Eh, ahora yo me encontré con el libro de Magui porque estaba explorando esta etapa, y esta etapa en términos filosóficos de Hegel es una etapa en la cual él está haciendo una lectura inmanente de Kant. Dentro de un momento vamos a, de, a definir lo que significa lectura inmanente, pero básicamente él en esa época, que es la época de Tubinga, es una época de estudiante todavía, es la época en la que él está en el seminario teológico de la Universidad de Tubinga, seminario teológico luterano, por supuesto, de la Universidad de Tubinga y después en la Universidad de Jena. Es la época en la que se conoce con Friedrich Hölderling, es la época en la que conoce a, Sch a Schelling, es la época en la que tienen los tres contacto con Fichte, el gran intérprete de, de Kant, podríamos decir. Es una época en la que se está haciendo la primera lectura crítica de Kant, apenas unos años después de la muerte de Kant, apenas unos años después de la, de la publicación de la crítica del juicio. Entonces, eh, eh, al, final de, al final de esta charla vamos a volver sobre el tema Hegel, y ahorita vamos a empezar a hablar de Ovidio, porque Ovidio tiene mucho que ver con todo esto de lo que estamos hablando. Como ustedes saben, la, el, la tesis central de la alquimia es la posibilidad de la transmutación de los elementos, unos en otros. Eh, eh, eh, especialmente, específicamente, la transmutación del hierro en oro. Pero lo que es interesante desde el punto de vista filosófico es no solo la metafísica, sino la lógica que se esconde detrás de esta obsesión aparentemente irracional y contraria a la experiencia. Porque muchos filósofos han estado interesados en eso. Por ejemplo, Descartes, que lo mencioné hace un momento, era un personaje que toda la vida se le ha, se le ha vinculado a los Rosacruces, ¿verdad? Y muchos de ellos fueron masones y todos estuvieron vinculados a ese tipo de organizaciones secretas, que en esa época eran secretas, ahora ya no. no ahora ya nada de eso es secreto. Eh, en el caso de Hegel, según Magui, el autor de este libro, su curso de Historia de la Filosofía lo llevó no solo a enseñar las doctrinas de los filósofos, sino también el papel que juegan otras disciplinas eh, en estas doctrinas, a saber, la mitología, la poesía épica y la poesía trágica. Ustedes saben que Hegel es uno de los máximos representantes con Nietzsche, por ejemplo, para hablar de los más famosos que es de esos filósofos alemanes que, a la par de tener un, una digamos profesión, una expertiz específico y profundo en la filosofía, tienen también otro. Y en muchos casos, en el, caso de, en el caso de Hegel son varios, pero en el caso de Nietzsche, él lo comparte con Hegel, el interés por la filología clásica era un interés así importantísimo para ellos. Ellos podían leer a Aristóteles, Platón en el original, eran expertos en la traducción del griego, del latín, etc., ¿verdad? Y era porque lo habían estudiado en las universidades, la filología clásica, era un interés muy importante. En el caso de Hegel, además de eso, él también era una persona muy versada en la teología luterana. Vale decir que esta es una época, y esta es una de las partes todavía más débiles de mi, de mi investigación, pero eh, creo que sí se puede afirmar esta idea. El ambiente, esta, esta época de la que estamos hablando, el final del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX, es una época que si la vemos desde la perspectiva de la, de la iglesia luterana, era una etapa que los propios luteranos consideraban como una etapa de crisis, una, una etapa de crisis institucional. Algo así como que se había perdido el espíritu original de Lutero y que de alguna forma la iglesia luterana, que había crecido como una institución, había empezado de alguna manera a seguir el derrotero que había llevado a la iglesia católica al rompimiento del propio Lutero. No sé si me doy a entender... Entonces para ellos era muy importante hacer una revisión del pensamiento teológico, hacer una revisión de, de Lutero, de los orígenes y tratar de buscar en realidad de dónde venía todo eso y eso los llevó a ellos, se los adelanto de una vez aunque es una parte del texto, eso los llevó a ellos primero a recuperar el pensamiento original de Lutero y de Calvino, que es más teólogo que Lutero, todos lo sabemos, eh, después, eh, eso los llevó a ellos a eh, volver los ojos hacia la patrística, específicamente hacia el pensamiento de San Agustín. Ustedes saben que Lutero era un monje agustino antes de romper con la iglesia. Y cuando uno se mete con San Agustín, uno se da cuenta de que lo que realmente estructura su pensamiento y lo que fundó de alguna manera el mundo del cristianismo como tal, y por eso es que él es uno de los grandes padres de la iglesia, es la teología paulina. Entonces, toda esa historia de ir hacia atrás para buscar los orígenes de una teología que se había perdido en su espíritu original es, eh, de alguna forma, algo que llega hasta San Pablo, ¿verdad? Una cosa que es muy importante para nuestra reflexión el día de hoy. Un San Pablo que también de alguna forma fue un contemporáneo, podríamos decir en términos generales, en términos amplios, un contemporáneo de vídeo y que vivió muchas de las características de este mundo que nosotros vamos a ver. Por supuesto que de una forma completamente diferente, ¿verdad? como un judío que llegaba a Roma y era completamente distinta su perspectiva con respecto a eso. Pero el universalismo del pensamiento de, de, de San Pablo es un pensamiento eh, que... Eh, eh, hace posible el diálogo entre las diferentes culturas de esa época que todo el mundo, y eso lo, lo conocemos a través de las cartas de San Pablo, ¿verdad? A los tesalonicenses, a los corintios, a los romanos, a los judíos, etc. Es, o sea, él estaba muy consciente de la diferencia cultural y de la necesidad de encontrar una base para establecer un diálogo y una comunicación universal con todos, ¿verdad? Sin perder de vista... Eh, el carácter particular de la vivencia de la fe, podríamos decir. Bueno, eh, Entonces, este tema de, de, la, de, de la mitología, de la poesía épica, de la poesía trágica, eh, para Hegel era muy importante. Esos son años en los cuales él le dedica muchísimo tiempo al estudio de Sófocles, le dedica muchísimo tiempo al estudio de Homero y de Hesíodo y de la mitología. Él, es, él era un experto en todos estos temas. Por supuesto... Eh, sabemos que el interés más claro de Hegel se centra en el mundo griego, ¿verdad? O sea, él no, era, no estaba tan interesado en los poetas romanos, estaba mucho más interesado en los poetas griegos. Pero se puede hacer un paralelo y los poetas griegos de alguna manera están presentes en el pensamiento de Ovidio, en la obra de Ovidio. Sin embargo, el poeta clásico que trató el tema de la transmutación, de la transformación de las cosas, es obviamente Ovidio en las metamorfosis. Adelante, bienvenida. Y esa es una de las cosas en las que se me, iba, se me había quedado en el tintero decirles hace un momento. Y es que la mayoría de conferencias que se dan sobre Ovidio son sobre el tema del amor, porque el, el libro obviamente más conocido de, es el, de él es El Arte de Amar. Si ustedes van ahorita a una librería cualquiera, el libro que van a encontrar de él es El Arte de Amar. <ríe> es difícil encontrar eh, las otras obras. Las Heroidas, por ejemplo, yo tuve que conseguirlo fuera. Eh, Fastos es un libro que también es difícil de conseguir. Eh, y Las Metamorfosis, generalmente se encuentran, pero no en ediciones serias, no en las ediciones que son realmente importantes. Eh, entonces, eh, por lo general, los conferencistas eh, hacen, eh, eh, digamos, eh, eluden la, eh, hablar sobre las metamorfosis, porque es un libro tan grande, es un libro tan importante, tan, con una ambición tan absoluta que es difícil hablar sobre ese libro. Es decir, uno solo, solo, solo puede hablar de ciertos aspectos y ustedes lo, lo van a ver en esta, en esta conferencia. Pero como lo que yo estoy viendo es la relación, lo, lo que a mí me, y me gusta eh, eh, explorar es la relación entre el tema de la metamorfosis y el tema del amor, entonces eh, vamos, a, vamos a hablar de las metamorfosis a diferencia de la mayoría de gente que habla casi solo de los temas amorosos en Ovidio. Para atar estas, pie estas piezas sueltas de la investigación, todo lo que he dicho hace un momento, Hegel, alquimia, verdad, Ovidio, la poesía trágica y todos esos temas que son como piezas sueltas de un rompecabezas, digamos. Del lado de la literatura, la influencia del mito en las distintas transformaciones de la poesía en el mundo clásico. Eso nos interesa. Del lado de la filosofía, siempre eh, eh, he mantenido presente el renovado interés que ha habido por el mito, tanto en la tradición fenomenológico-hermenéutica como en la tradición neocantiana. Aquí tengo una confesión personal que hacer, y es que eh, si a mí me preguntaran a qué corriente de pensamiento pertenece a usted, yo diría que a la escuela fenomenológica. Eh, y la tradición hermenéutica, o lo que se conoce con el nombre de fenomenología eh, hermenéutica o hermenéutica filosófica, es una parte posterior, digámoslo así, derivada de, de, de Heidegger, de, del segun, de la segunda generación de los fenomenólogos, pero también pertenece a lo que se podría llamar el movimiento fenomenológico. Y cuando uno estudia la fenomenología, ese, ese movimiento filosófico que empezó en el sur de Alemania, específicamente en la Universidad de Friburgo, la Friburgo alemana, no la Friburgo de Suiza, eh, uno se da cuenta de que a la par de ese movimiento hubo otro movimiento. Y si uno pudiera trasladarse al ambiente universitario alemán de esa época, los primeros 20 años del siglo, del siglo XX, la época de la Primera Guerra Mundial y todo eso, los fenomenólogos prácticamente no contaban, eran muy... Eran, eran, muy marginales, podríamos decir, y la corriente de pensamiento que realmente dominaba el pensamiento alemán y lo dominó prácticamente durante muchos años, por lo menos toda la primera mitad del siglo XX, hasta la llegada de, de, de, de Heidegger, la publicación de las primeras obras de la segunda etapa de su pensamiento y, y, la, y, la, y la guerra también vino a trastocar todas estas cuestiones la Segunda Guerra Mundial. Eh, el movimiento que realmente controlaba el pensamiento universitario alemán era el neocantismo, y el neocantismo, eh, para un fenomenólogo el neocantismo siempre es algo así como que no me acusen de, de neocantismo porque la fenomenología es otra cosa, ¿verdad? Pero como han pasado ya algunos años, yo pienso que ahora es más útil eh, que marcar la diferencia entre fenomenología y neocantismo. Es más útil marcar las posibles, los posibles acuerdos y los, y los denominadores comunes que hay entre una corriente y otra. Y uno de los denominadores comunes más importantes que hay, creo yo, es la exploración, de la, naturaleza, la exploración filosófica de la naturaleza del símbolo. Ese es el tema más importante de la, del, del, del, del neocantismo. Pensemos solamente en la última obra, la obra más sistemática, la que él más apreciaba de Ernst Kassir, que se llama eh, eh, Filosofía de las formas simbólicas, que casi nadie lee. Yo les cuento que hace algunos meses, un año tal vez más o menos, me propuse encontrar una versión de ese libro, porque ese libro sí es, se, se, se publicó en tres volúmenes y siempre ha estado la traducción del Fondo de Cultura, usted no me dejará mentir. Pero cuando fui al Fondo de Cultura a tratar de, de adquirir los tres volúmenes, eh, me dijeron, no, tenemos el 1, pero no tenemos el 2 y el 3 está fuera de impresión y cosas de ese tipo, ¿verdad? Traté de conseguirlo me parecía extraño, imposible conseguirlo. Me metí a Amazon, traté de conseguir una nueva versión ¿Una edición moderna de la, de la filosofía de las formas simbólicas? Tampoco. Tuve que comprarlo en Amazon como libro usado. ¿Verdad? Es un libro que está fuera de impresión, lo cual me, me lo hace todavía más atractivo. Por alguna razón está fuera de impresión. ¿Verdad? Eh, y eh, y ese, ese interés del neocantismo por las formas simbólicas tiene un sucedáneo que es muy importante, un autor que yo he seguido en los últimos años, que es Hans Blumenberg que también le ha dedicado mucho, mucho tiempo al tema del símbolo y al tema del mito. Y del lado fenomenológico tenemos la pareja, porque es una pareja, digámoslo así, de maestro y alumno, eh, que son Heidegger y Gadamer. ¿verdad? Heidegger como el gran filósofo de la ontología fundamental y el, eh, la filosofía de la existencia, nunca van a decir existencialismo, adelante, adelante bienvenida. Eh, y Gadamer, que es el que propone el pensamiento hermenéutico, ¿verdad? Que es el, es el hermenéutico. Todos ellos están, están muy interesados en esos dos contextos filosóficos, hay un gran interés por el tema del mito, ¿verdad? Entonces, eh, esa es una de las cosas que, que me gusta recoger. Bien, pero también fuera de la filosofía hay mucho interés por ese, por ese tema, por ejemplo, en la antropología estructural, solo para recoger algunos de los nombres eh, de los cuales hemos dialogado durante años. <risa> levi strauss por ejemplo, Claude Lévi-Strauss, Mircea Eliade, Rudolf Otto, no sé si conocen las obras de estos autores, una obra fundamental que se llama Das Heilige, lo sagrado, podríamos decir, fundamental, o la sociología postestructuralista, la obra de gente como Jean Baudrillard, por ejemplo, o la obra de gente como Jean-François Lyotard, también, que son sociólogos que se han dedicado a estudiar eh, lo político, podríamos decir, desde la perspectiva de su esencia simbólica, ¿verdad? Y ese es una de las, eh, uno de los temas en los cuales eh, eh, Ovidio hace un aporte importantísimo, me parece a mí. Bien, pero lo primero que tenemos que ver un poco es cuál es el legado del mito griego en la obra de Ovidio, qué relación tenía Ovidio con los mitos griegos, ¿verdad? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo da cuenta él de la mitología griega? Porque los romanos tenían su propia mitología, todos sabemos que es una mitología derivada de la mitología griega, pero tenían ya su propia mitología. Aquí me gustaría hacer una nota a pie de página, y es la siguiente. Eh, yo he ido cobrando conciencia a lo largo de los años eh, de la enorme influencia y relación que hay entre la mitología clásica, tanto griega como latina, con el libro de los muertos, de, lo, de, de, los, de los egipcios. No sé si ustedes tienen... Eh, eh, han, han caminado por ese, por ese derrotero, <ríe> la lectura del Libro de los Muertos, cuando uno, cuando uno lee el Libro de los Muertos por primera vez, en realidad a mí se me cayó de las manos, en el sentido de decir, pero ¿y esto? es ¿Cuántos? ¿3.000, 5.000 años antes de Cristo? Y es casi todas las historias son las mismas historias de la mitología griega, ¿verdad? Y todos sabemos que los griegos todos iban a Egipto, y toda la cultura egipcia llegaba a Italia a través de la Magna Grecia, a través de Sicilia y de lo que ahora es Calabria, y Nápoles, y toda la región del sur del Lacio y todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, hay una relación muy, muy importante, es una especie como de complejo de historias, con diferentes versiones, pero son más o menos las mismas historias. Y el mundo del Antiguo Testamento, el mundo hebreo, el mundo de la religión hebrea, y el mundo del cristianismo también es muy parejo con eso, eso lo vamos a ver más adelante. Bien. La primera pregunta que debemos responder entonces es, ¿en qué medio, en qué contexto se movía Ovidio? ¿Qué rasgos tenía el mundo romano de la segunda mitad del siglo I antes de Cristo? Y quizá no deberíamos responder a esta pregunta con el discurso de historiadores modernos. Cuando digo historiadores modernos me refiero a los dos grandes clásicos. Uno es eh, eh, Gibbon, el, eh, el eh, capitán de barco de, de, la, de la armada británica que, que comandaba Nelson. ¿verdad? El Némesis de Napoleón. <risa> y el otro es Mommsen, el gran historiador alemán del siglo XIX, quizá el, el más importante historiador, el más reconocido historiador del mundo romano del siglo XIX. Mommsen. Eh, no me refiero a ellos, ¿verdad? Tal vez deberíamos intentar acercarnos a la forma en la que los romanos de la élite intelectual, esto es muy importante, no todos los romanos, ¿verdad?, sino los romanos de la élite intelectual, y aristocrática, no solamente lo, porque ahí había un, había un traslape, ¿verdad? Muchos aristócratas eran grandes intelectuales también. O sea, dentro de la aristocracia romana había una preocupación muy marcada por el estudio de los filósofos griegos. De eso vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, Augusto, que era un príncipe, ¿verdad? Era, era hijo adoptivo de Julio César y, y por eso pertenecía al linaje de la familia. Eh, Antonia Julia Antonia que es una de las cuatro familias aristocráticas más importantes de Roma eh, es, eh, era un experto lector de Platón, él leía Platón constantemente, es más esa era una de las razones por las cuales Marco Antonio que sí era un verdadero guerrero, <ríe> se burlaba de él, así como que se pierde el tiempo en eso, ¿verdad? no es un verdadero guerrero, cuando hay una batalla se queda en el caballo y está pensando en Platón <ríe> bien eh, entonces, eh, eh, la élite intelectual y aristocrática percibían cómo ellos percibían los eventos de los últimos 50 años, es decir, del año 50 al año 0, ¿verdad? Del año 50 al año, al año 1 antes de Cristo. Eh, realidad que en la memoria inmediata empezaba con el final de la última guerra servil, es decir, la, la memoria de esos romanos aristócratas, ¿qué, ¿qué era lo que ellos tenían en su memoria inmediata? Yo me atrevería a decir que el año 70, más o menos, el año 70 a.C., que es el año de la última guerra servil. Las guerras serviles fueron las tres guerras que los romanos tuvieron contra los esclavos, la, la más importante de las cuales no es precisamente la última, la de Espartaco, sino la primera. <ríe> eh, por eso es que Sicilia es un, es, un, es un lugar mágico, ¿verdad? No sé, Sicilia es un lugar, de uno no puede ser el mismo después de estar ahí, <ríe> después de que uno ha estado ahí, es, se queda metido en la memoria, eso, es, tiene una magia. La magia del tiempo, la magia de la historia, la magia de la cultura, ¿verdad? Es medio eh, cartaginés, es medio egipcio, es medio griego, es romano, es todo al mismo tiempo, ¿verdad? Y es un espacio eh, privilegiado. Para la, en la Segunda Guerra Mundial fue un espacio fundamental para la invasión de Europa en el cerco que le estaban haciendo a los nazis desde el sur, ¿verdad? Es una cosa muy importante y ha definido muchas, muchas guerras y muchas batallas. No, no nos vamos a meter en ese tema. Pero eh, decía esto porque los, uh, los romanos de esa, de, de esa región eh, son probablemente, ahí es en donde uno tiene más contacto con este mundo del que yo estoy hablando. Eh, y Sicilia eh, tiene una, un papel muy importante en esta, en esta historia porque ustedes saben que la propuesta de los esclavos, prácticamente desde la primera guerra servil, y Espartaco es un heredero de esa idea, es que ellos la propuesta que ellos le querían hacer a los, a los romanos, eh, a los dictadores romanos, a Sila primero a Julio César después, a Pompeyo y a todos ellos, era que les dieran la isla para hacer, de, para hacer en la isla un país de esclavos, libres, por supuesto, verdad que les dieran la libertad, pero que no se iban a quedar en, en la península itálica, sino que se iban a ir a Sicilia y ellos iban a hacer ahí un país de esclavos, cosa que nunca los romanos nunca quisieron, ¿verdad?, y bueno todos sabemos cómo fue el final de la última de la última guerra verdad sí sí sí saben ustedes de las cosas tan crueles que pasaron al final de esa guerra verdad o sea imagínense todos los kilómetros que hay desde casi 50 kilómetros desde el lugar donde fue la última batalla donde cuestión de unas seis horas murieron aproximadamente unas 80.000 personas verdad eh, después de eso eh, hicieron un camino hasta Roma de, cruci de, de crucificados, esclavos crucificados de un lado y del otro, como el camino triunfal de Pompeyo y de Craso, por supuesto, hacia Roma en el desfile que iban a hacer en el foro, después de haber ganado esa guerra. Pues, es decir, ese nivel de crueldad. Pero después de eso, las cosas cambiaron. Después de eso, o sea, no fue solamente una lección de violencia, sino que después de eso ellos dijeron tenemos que retomar nuestra relación con los, con los esclavos y les dieron mucho más concesiones y entonces se definió un tiempo mucho más largo en la que siguió existiendo la esclavitud pero ya no estaban tan inconformes como antes. ¿verdad? Pero no quiero eh, eh, eh, demorarme en esos temas, solo para hablar un poquito de lo que es, eh, de lo que es Sicilia. Pero eh, la memoria inmediata de los aristócratas romanos y de los intelectuales empezaba ahí al final de la, guerra, de la Tercera Guerra Servil y las guerras civiles que vinieron después, que son las dos guerras que dieron origen a los dos triunviratos más conocidos de la historia de Roma. ¿Verdad? El, triunvirato, el primer triunvirato, que es el de Julio César, Pompeyo y Craso. ¿verdad? Eh, Ustedes saben que Craso es, ahora que se han hecho cálculos <ríe> de la fortuna que él tenía, eh, comparado con el valor que las cosas tienen ahora, no hay nadie en la historia que haya tenido tanta fortuna como él, ni siquiera ahora él era dueño de más del 80% de todas las propiedades reales, es decir, de todos los terrenos, casas, edificios, templos, palacios, etc., en Roma. Y su negocio principal eran los esclavos. Ese era su negocio principal. Por eso fue que cuando eh, empezó la Tercera Guerra Servil, que fue una guerra que empezó por el lado de los gladiadores, el Senado lo mandó a llamar a él y le dijeron, tú eres el más interesado en resolver esto, tú vas a pagar el ejército. Y él tuvo que pagar el ejército. Por supuesto que podía hacerlo, ¿verdad? Bien, entonces eh, el primer triunvirato, Julio César, Pompeyo y Craso, y el segundo triunvirato, que es el de Lépido, Marco Antonio y eh, Augusto, ¿verdad? Eh, todo eso surge de, de, la, de la tercera guerra servil, viene después de la tercera guerra servil. Ese es el mundo en el que vive Ovidio. Ovidio nace en el año 43 a.C. y muere aproximadamente en el año 17, 18 después de Cristo. No se sabe exactamente, se sabe su, el, la fecha de su nacimiento, pero no se sabe la fecha de su muerte. La fecha de su muerte, los filólogos la calculan eh, eh, viendo cuándo fue que ya dejó de publicar, <ríe> ¿verdad? Es decir, en, el, en un momento en el que ya dejó de publicar, que ya no hay cartas, que ya no hay libros que él publicó, entonces se puede decir, dando un pequeño margen de que en esa época debe haber muerto. Se calcula que fue el año 17, 18, después de Cristo, cuando Jesús era un adolescente más o menos, ¿verdad? <ríe> él tenía... ¿Cuánto? 40 años cuando nació, no, 60, no, vamos a ver, del año 43, y sí tenía 43 años cuando Jesús nació, ¿verdad? En una, él vivía en un ambiente completamente diferente. Bueno, aquí tenemos ya un elemento de la experiencia política y social que es al mismo tiempo uno de los temas típicos y además originales de la mitología griega. Si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo debe haber sido esa Roma? Imagínense la guerra contra los esclavos. En ese momento, en el año 70, la guerra más importante que los romanos estaban librando no era la guerra de los esclavos. Eso era, era una cosa secundaria para ellos. Por eso fue que le dijeron a Craso, tú tienes que hacer otro ejército para eso, un ejército privado, porque el ejército del Senado estaba ocupado en conquistar todo lo que, era, lo, lo que ahora es Eslovenia, <ríe> y toda esa parte del norte de Grecia, Macedonia y todo eso, porque ahí estaban todavía las últimas tropas de los herederos de Alejandro Magno. Que eran, un, que eran ejércitos profesionales, que eran mucho de lo, todo lo que ellos, lo que los romanos habían aprendido lo habían aprendido de esa de, de esa experiencia de invasión que había inventado eh, eh, Alejandro y todos sus herederos, porque él murió muy joven y todos sus herederos todos los territorios que dominaban Egipto, por ejemplo, uno se pregunta por qué Cleopatra era tuvo dos grandes amantes famosos eh, probablemente ese sea uno de los temas de, de los grandes amores. ¿Verdad? Ella puede, ella puede figurar en dos parejas diferentes, una con Julio César y otra con Marco Antonio. ¿Por qué, por qué había tanta afinidad entre ellos? Porque básicamente era ella, ella era griega, ¿verdad? Ella era hija de los herederos eh, de Alejandro Magno que habían, se habían quedado con el control de Egipto. ¿Verdad? Por supuesto que habían sido hechos faraones y todo eso, pero ellos no eran egipcios, ellos eran griegos. Eh, macedonios, para ser más exactos. Entonces, eh, eh, Imagínense, esa época era una época completamente caótica, ¿verdad? Es decir, Roma, no se sabía cuál iba a ser el rumbo de Roma. Roma estaba absolutamente dividida. Si ahorita pensamos que hay una división, por ejemplo, entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, una división que uno dice, estos no se ponen de acuerdo y no hay visos para que se pongan de acuerdo en el futuro cercano, esa Roma era una Roma en la cual esa división no solamente era entre los políticos, no solamente era entre los aristócratas, sino era toda Roma la que estaba dividida, o estaban con unos o estaban con otros. Y eran una oposición absoluta. Era muy difícil resolver ese problema. Era una Roma caótica. Entonces, eh, aquí es muy importante tomar en cuenta este tema, que es el tema del caos, que es uno de los temas originales de la mitología clásica. ¿Verdad? Ustedes saben que el ciclo de la, de la mitología va del caos al orden y del orden al caos. Es un, es un ciclo completo, que es el mismo ciclo de la naturaleza, ¿verdad? El origen de algo, el crecimiento, el fruto, el, el deterioro del fruto, la decadencia y otra vez vuelve a empezar el ciclo de la vida, todo eso, ¿verdad? Entonces el caos es una cosa muy, muy importante, por eso es que la mitología griega en esa época cobró más relevancia de la que había tenido años antes en la propia Roma, porque ellos estaban viviendo un ambiente muy caótico. Por otro lado, el caos es un elemento de transmutación, o sea, uno sabe que cuando hay una crisis es temporal y que va, tiene que haber una salida de esa crisis. Y uno sabe también que en la salida va a ser una transformación, uno va, uno va a salir distinto de eso. Uno no puede salir eh, inmune de una crisis, siempre hay un cambio, siempre hay una transformación, ¿verdad?, a lo largo del sufrimiento de una crisis, digamos. Entonces, eh, eh, el tema del, del caos es algo que tiene que ver con la transmutación, porque los romanos de aquella época experimentaban caos no solamente en lo social, también en lo cultural y en lo religioso. Y en lo religioso es muy importante en este punto porque eh, más o menos unos 200 años antes de Cristo, los romanos empezaron a ver en su religión una separación entre el mito y el ritual. ¿verdad? Antes de eso no, antes de eso tenían unido el rito con la religión, con, con el mito, perdón, ¿verdad? y era una verdadera religión. Se podría, si lo decimos en términos cristianos, era una religión y, y la gente tenía fe en eso, pero en la, en la medida en la que el ritual se fue separando del mito, el mito empezó a convertirse cada vez en una cosa más literaria. Por eso es que muchos críticos dicen, para Ovidio los mitos griegos eran ficciones, eran historias, eran, eran relatos, eran, era literatura, no era parte de la religión. ¿Por qué? Porque en la Roma que, en la que él vivió, el rito y la fe estaban completamente separados ya. Es decir, era una crisis también en el ámbito religioso, en el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito social, el, el, el, el conflicto con los esclavos, toda esa situación eran problemas que estaban por resolverse. Adelante. Eh, bien. <coughs> la filología clásica actual propone que es a partir del siglo III Cristo que la literatura romana empieza a hacer uso de la mitología griega. Imagínense eso, desde el siglo III, la época de, la época de Aristóteles, la época de unos años antes de Aristóteles, la época inmediatamente posterior a Alejandro Magno. Es la, es la época que nosotros conocemos, digamos, en la historia de la cultura como el helenismo. Básicamente ese es el helenismo. La, la, la Grecia antigua, más antigua, no, no podemos aplicarle el término helenismo. El helenismo es a partir de Alejandro. Y a partir de, el, lo voy a decir de una forma dramática, a partir del colapso de los grandes sistemas filosóficos de la academia, de la academia, de la academia griega, ¿verdad? la escuela fundada por Platón. Eh, durante esos 300 años, los romanos usaron el mito griego con propósitos políticos, sociales, exegéticos, discursivos, referenciales, ejemplares. En una palabra, el mito griego era la gramática de la experiencia romana. Si quisiéramos tener un ejemplo arquitectónico, incluso urbanístico, de esta tendencia, solo debemos ver hacia el complejo que es el llamado Foro de Augusto en Roma, todo un monumento a una tentativa de orden que buscaba resolver precisamente el caos del cual surgía el imperium, y aquí tenemos algunas imágenes del foro de Augusto. Vamos a ver una imagen de cómo está ahora, ¿verdad? Y vamos a ver una imagen también de cómo pudo haber sido las reconstrucciones que se hacen de... Perdón, las reconstrucciones que se hacen de, de, de, de, cómo, de cómo debe haber sido el foro de Augusto. Ahí estamos viendo cómo debe haber sido una maqueta, por supuesto, de cómo debe haber sido el foro de Augusto. que él tenía su propio foro, además del foro que todos conocemos, que está ahí entre el Coliseo y la Colina Palatina. ¿verdad? Eh, entonces, eh, ese es, el, ese es el, foro, el foro de Augusto. Aquí tenemos un ejemplo claro de, ese, de esa voluntad de orden que los romanos tenían en esa época. Y la persona que representa el motor de ese orden es Augusto, obviamente. ¿verdad? Por eso es que para mí es, si a mí, si a mí me preguntaran, yo me atrevería a decir, casi sin temor a equivocarme, puedo defender esa idea, creo yo, es que probablemente Augusto es la persona más poderosa que ha existido en la historia de la humanidad por lo menos del mundo occidental, ¿verdad? No sé Gengis Khan y esos líderes. Pero en el mundo occidental nadie, ni Julio César, ni Dioclesiano, ni Constantino, ni los papas, ni nadie ha tenido el poder que tuvo eh, Augusto. Augusto fue un personaje realmente poderoso, ¿verdad? muy muy muy muy fuerte su, su presencia un verdadero lo que los italianos llaman un verdadero como le dicen a Cosme de Medici es un verdadero pater familia ¿verdad? pater patria un verdadero padre de la patria verdad la figura de padre básicamente es la figura de él él también tuvo su padre que era Julio César verdad eh, un padre un poco disoluto pero era su padre Bien, eh, ahora bien, este, eh, este uso discursivo y político del mito fue posible por su previa separación del ritual, ya lo habíamos dicho. Ya para tiempos de Ovidio esto era una realidad, y es posible de esa manera ver que el mito era un instrumento para pensar y para escribir. Es decir, para Ovidio el mito era un instrumento, era una herramienta para pensar, para imaginar, como uno lee hoy a Borges, a, a Thomas Pynchon, <ríe> etcétera, ¿verdad?, para para, para fantasear, digámoslo así, verdad, para explorar también la esencia de la realidad y del ser humano, pero era básicamente un instrumento literario, podríamos decir. Dicho en otras palabras, para Ovidio el mito era lo que hoy llamamos una ficción y es este rasgo de su pensamiento el que más acerca a Ovidio a la concepción que hoy tenemos de la escritura y la narrativa. Esto es sorprendente. Lejos de ser religioso o ritualístico, el interés que Ovidio tenía por el mito griego era poético. Si lo tenemos que decir con las palabras que ellos usaban, era el interés de él por el mito, era un interés poético. ¿verdad? En las cartas de sus heroínas, ese libro precioso de las cartas de las mujeres a sus amantes, no sé si ustedes conocen ese libro, Es el libro que yo creo que toda mujer debe leerlo. <ríe> si hay un autor que... Eh, profundizó, digámoslo así, en esa pregunta lacaniana, ¿qué significa? ¿Qué es lo, qué es lo que una mujer quiere? <ríe> es la pregunta lacaniana. <ríe> Lacan, el psicoanalista, dice, hay dos preguntas básicas en psicoanálisis, ¿qué significa ser padre y qué quiere una mujer? Son preguntas sin respuesta, ¿verdad? Eh, y para mí los dos grandes autores clásicos que más han profundizado en la psicología femenina, en el deseo femenino, para decirlo en términos uh, psicoanalíticos, son Eurípides y Ovidio, pero no el Ovidio de las metamorfosis, el Ovidio de las metamorfosis, por supuesto, pero más que todo el Ovidio de las, hero de las heroidas o las heroínas, ¿verdad? que es ese es el libro que inicialmente fue un libro de 15 cartas, en donde eh, eh, mujeres de la historia y del mito, que para, que para Ovidio esas dos cosas eran lo mismo en realidad, le escriben a sus amantes, Penélope, por ejemplo, ¿verdad? Dido le escribe a Eneas y así. Fueron 15 cartas las originales. El libro tuvo tal éxito que las mujeres romanas dijeron, bueno, y estos amantes nunca responden, solo las mujeres hablan y no tienen respuesta de sus amantes. Y entonces Ovidio tuvo que escribir 6 más, ahora son 21, en donde algunos de esos amantes, Ulises, por ejemplo, Eneas, le responden a sus amantes, ¿verdad? Entonces ahora es una colección de 21 cartas que es, algunas de ellas son... Eh, carta y respuesta, ¿verdad? Pero es una cosa increíble, es una cosa increíble realmente, es, eh, en, en todo sentido, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista psicológico, digamos, de la, de la profundización de la forma de pensar, de la forma de ser de una mujer, ¿qué significa ser mujer? Sino eh, también desde el punto de vista de los juegos en relación a los diferentes niveles literarios, ¿Verdad? Porque son cartas en las cuales, por ejemplo, la carta de Penélope a Ulises, es una carta en la que ella le dice a Ulises, eh, uno de, una, parte más, una de las partes más importantes de esa carta es cuando ella le cuenta a él, salud, es cuando él le cuenta a, a ella, perdón, le cuenta a Ulises cómo los héroes que sí han llegado a su casa, buenos maridos podríamos decir, <ríe> que sí han regresado a su casa, no como él que se quedó perdido en el camino. Eh, eh, le cuentan cómo habían sido las batallas en Troya. Entonces hay ahí varios niveles, ¿verdad? Está lo que cuentan esos, eh, esos héroes, lo que las esposas les, le contaron a ella, que sus maridos les habían contado, que ya desde el momento en el que ellos contaron la historia, seguramente es una historia que no es real, porque uno tiene que hacer una síntesis abstracta cuando tiene que contarle como testigo a, al, a alguien algo de lo cual esta persona no ha sido testigo. ¿Verdad? Tiene que haber un nivel de abstracción, de lo contrario, lo que es particular de la experiencia no se puede, no se puede comunicar. Como yo le digo a mis alumnos de la, de la universidad, ¿verdad? Les digo, ustedes acaban de empezar a manejar, si nunca han tenido la, la, la, la fea experiencia de chocar el carro, por ejemplo. <risa> eh, si alguien se los viene y se los cuenta, o yo acabo de chocar y les cuenta cómo fue, uno no lo entiende. Si uno no lo ha vivido, no lo entiende. Pero si uno lo ha vivido, entonces uno sabe exactamente a qué se refiere el que lo acaba de sufrir. ¿Verdad? Lo mismo es esto. ¿verdad? Entonces hay muchos niveles. Y después ella le escribe a, a Ulises diciéndole, tú nunca me lo contaste, pero dicen que esas batallas fueron así y O sea, hay una cantidad de diferentes niveles de metamorfosis, del contenido, de las estructuras narrativas, todo. Es una maravilla el, el, las, las uh, heroínas. Es un texto muy importante. Eh, bien. Eh, en las cartas de sus heroínas es posible leer las versiones psicológicas de los mitos. Aquí es importante hacer una pausa para observar no tanto cómo, y eso es lo que traté de explicar ahorita, eh, eh, sino de qué está hecho el discurso de Ovidio. No tanto cómo está hecho, sino de qué está hecho. Para, descri para describirlo podemos prestar momentáneamente el término acuñado por Julia Cristeva a saber el término de la intertextualidad. Son, los textos de Ovidio son totalmente intertextuales intertextuales de medio a medio, como diría un español, ¿verdad? O sea, no hay texto puro. O sea, si alguien no creía en la pureza de un texto, si alguien no creía en la originalidad del escritor, era Ovidio. Para él todo era paráfrasis. Para él todo era volver a decir lo que otro había dicho, ¿verdad? Ya lo vamos a ver con, con más detalle. Entonces, por eso creo que es útil eh, prestar el término de Julia Cristeva. En las cartas podemos encontrar parlamentos de estos mismos personajes, que estos mismos personajes han dicho en poemas anteriores del propio vídeo. Él se citaba a sí mismo, él hacía hablar a sus personajes de otros libros en personajes de libros distintos. ¿verdad? O paráfrasis críticas o irónicas de otros autores, tanto griegos como romanos, o citas de unos personajes a otros. ¿verdad? Es, es, es todo un juego de lo real y de lo ficticio, podríamos decir. Esto nos da una idea del lugar de Ovidio en la literatura clásica. Critica, por ejemplo, los valores de los textos canónicos. Esa es una de las cosas más importantes en él. Él es, él es un enemigo del canon. ¿verdad? Él es un enemigo del canon. Él es un enemigo de las personas que tienen... Un, un, un prestigio incuestionable con respecto a las cosas, que, pre, que, que, que la tradición pretende que sus versiones de ciertas historias, sobre todo si son míticas, sean versiones definitivas. Eso es algo que, que, que, que Ovidio no puede aceptar, no puede haber un, un, una versión definitiva de un mito. Entonces, él critica los valores de los textos canónicos, no le da importancia a las realidades referidas en esos textos y el mundo real problematiza el mito al exponer su construcción arbitraria en el texto canónico. Es claro entonces que Ovidio no confunde el mito con alguna de sus manifestaciones, no confunde el tema con las variaciones. La versión canónica, por, eh, por legitimada que esté por el sistema, no es más que una de tantas posibles versiones del mito. Ese paradigma de la moral y el comportamiento, ese modelo antropológico, esa base de un humanismo que no es más que una doctrina sobre la condición humana. Pero además de ser un modelo antropológico, el mito es también una estructura narrativa esencial, siempre irreductible, que solo se puede experimentar a través de alguna de sus manifestaciones concretas. En cuanto a estructura narrativa, el mito muestra la evolución, entre comillas, del mundo del ciudadano romano, del caos natural al orden político. En ese sentido, se puede decir que para Ovidio el mito es una fuerza etiológica, causal, podríamos decir, verdad, explicativa que convierte el mundo natural, lo que es dado, en conocimiento y en comprensión. Pero como en todo fenómeno de pasaje, de transformación entre un estado primero a un estado ulterior, se debe, debe existir una mediación, y este es un tema filosófico. ¿verdad? Siempre que hablamos de que una cosa se convierte en otra, vemos, vemos el estado anterior y vemos el estado posterior, y no nos damos cuenta, porque es lo que está oculto, porque es la dinámica misma de la realidad, lo que hace posible ese pasaje, ¿verdad? lo que causa ese pasaje. Es decir, lo que, lo que cumple la función de una mediación, digamos. Entonces, Ovidio sabía esto perfectamente como buen lector que era de la filosofía de su época y de los clásicos griegos de la etapa, de la etapa académica. Recordemos que era muy común en, los años, en esos años y a nivel de la élite romana, lo que ya dijimos, que fueran lectores muy asiduos de los diálogos de Platón. Yo, yo me atrevería a decir que ellos conocían Platón mejor que nosotros, ¿verdad? Eh, por muchas razones. En primer lugar, porque probablemente ellos tenían más certezas con respecto a algunas dudas importantes que nosotros tenemos. Hoy vamos a citar, por ejemplo, una de las cartas de Platón. Ustedes saben que la carta más importante es la carta séptima, porque ahí hay una teoría del conocimiento. Y todas las otras cartas, esa carta ha sido estudiada como ustedes no se imaginan. Y se ha llegado a la conclusión de que es lo más probable es que sí haya sido escrita por él. Pero por lo general se considera que las cartas de, de, de Platón se consideran textos apócrifos. Y la carta segunda, que es la que vamos a citar hoy, es uno de esos textos de los cuales no se sabe si realmente lo escribió él. Seguramente estos romanos sí lo sabían, porque ellos eran muy cercanos a ese mundo todavía. No se habían perdido tantos documentos, no había habido tanta interpretación como ha habido ahora. ¿Verdad? Hoy, hoy lo más difícil de, de hacer para entender Platón es hacer a un lado el platonismo, ¿verdad? para poder entender Platón. Obviamente, si uno hace eso, también está generando un nuevo platonismo, pero los platonismos que han existido en la Edad Media, en el mundo moderno, etc., son grandes obstáculos para realmente comprender a estos autores. Entonces, Ovidio, que tenía mucha cercanía a él, que vivía en un mundo que le daba mucha importancia a la academia, como era el mundo de los aristócratas, entonces, ellos deben haber conocido a Platón muy de cerca. El mismo Augusto, ya lo habíamos dicho, era un lector de Platón, la mediación, entonces, la hace el ser humano entre el mundo divino y el mundo animal. Obviamente, en este Ovidio sigue tanto a adecido en su, en, su, en su visión prometeica del ser humano como a la doctrina estoica de los orígenes divinos del ser humano. Recordemos que la etapa helenística es una etapa de dispersión filosófica. La, la hipótesis que yo tengo, esta es una hipótesis personal, es que el, la, las, las filosofías del helenismo, las de las cuales las más importantes son el estoicismo, el, los cínicos y el epicureísmo, son fragmentos del gran sistema de Aristóteles y del gran sistema del último Platón. Es como una época en la cual eh, quedaron restos, como que hubiera caído una bomba sobre la academia y quedaron solo columnas ahí paradas. ¿verdad? Cada filósofo agarra un aspecto del pensamiento ético de Aristóteles, por ejemplo, o un aspecto del pensamiento eh, hedonista de, del joven Platón, una cosa así. Son pedazos, ¿verdad? Mi hipótesis, una de mis hipótesis en esta, en esta charla es que los, los filósofos romanos, pensemos en Cicerón, pensemos en Lucrecio, del cual vamos a hablar más adelante, no lograron hacer esa síntesis filosófica. El que hizo esa síntesis del pensamiento de la academia fue Ovidio, pero en la literatura, no en la, no en la filosofía, ¿verdad? Porque las, las metamorfosis es un libro sistemático, ¿verdad? Bien, eh, entonces, de ahí que Ovidio... Eh, nos dé, eh, eh, junto al cristianismo, una concepción caída del, del hombre y un relato de la gran inundación como proceso de purificación de la humanidad. verdad También en las metamorfosis, en la primera parte, hay un, en los primeros cinco libros, hay un gran relato de, de, un, de una inundación, de un diluvio. verdad Y también para los romanos era, como en el caso del, de la tradición hebrea, una, una experiencia que la humanidad tiene para purificarse del pecado, etcétera, etcétera, ¿verdad? En, por supuesto que la noción de pecado no existía como nosotros la entendemos ahora en el, en el mundo de los romanos y esa es una de las cosas más difíciles de entender, ¿verdad? Sobre todo en términos morales, entender a los romanos para nosotros es muy difícil porque nosotros pensamos la moral solamente desde la perspectiva cristiana y es muy difícil quitarnos esa, esa, ese, ese, ese telón de enfrente para poder entender la moral de, de, de una sociedad como esta. Eh, eh, el diseño estructural del mito está pensado para confirmar los límites morales y existenciales de las aspiraciones humanas, al ilustrar las consecuencias de las acciones transgresivas del código civilizatorio romano. De ahí que la atención del relato le da al amor, eh, perdón, de ahí que la atención que el relato le da al amor explica el acertijo del último, del, de, del último, del último, eh, del, perdón, del título del poema. Metamorfosis, ¿verdad? Desde las primeras líneas, el mito y la realidad política coinciden. Eh, en, en las obras de, de, de Ovidio, especialmente en eh, Metamorfosis y en Tristia, que fue el libro que él escribió en el exilio, ya vamos a hablar de esa última parte, las, la colección de elegías que escribió ya cuando estaba en, en Tomy, como le llamaban los romanos a ese lugar, eh, es en, en, en esos dos libros hay una equiparación. Júpiter es Augusto, eh, y de alguna manera Prometeo es el propio Ovidio, ¿verdad? Un, un outcast, un exilado podríamos decir. Eh, pero Augusto es eh, Júpiter, que preside la asamblea de los dioses, digamos que es el Senado, porque ustedes saben que él actuaba como príncipe ahí, ¿verdad? Tal vez aquí es importante eh, relatar un poco el regreso de él de Egipto después de haber matado a... Después de haber hecho que Cleopatra se suicidara y de, haber, y de haber hecho también que se suicidara Marco Antonio, después de haber ganado esa guerra, digamos, él regresó con su ejército a Roma. Y toda la gente lo que pensaba era, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a ser un dictador como su tío, como, como su padre adoptivo, Julio César? ¿O va, a ser, ¿O va a decir que el Senado gobierne y otra vez vamos a volver a la República? Nadie sabía lo que él iba a hacer. Y él dijo ni una cosa ni otra. Él dijo, va a haber un hombre fuerte que controla el ejército, que soy yo, y va a haber un Senado, y los dos vamos a gobernar, vamos a co-gobernar, y, es es, y eso es el imperio, básicamente. ¿verdad? Pero, él, pero él no se impuso al Senado, él regresó con el Ejército e hizo lo que Julio César no había hecho. Si ustedes recuerdan el tema del Rubicón de Julio César, cuando el Senado le pide el Ejército, cuando él viene de Francia, de lo que ahora es Francia, y él cruza el Rubicón y dice, eh, entro, si entro con el Ejército es porque... Voy a hacer una guerra civil y si declino el ejército es porque me voy a entregar al Senado. Pero él sabía que si se entregaba al Senado lo iban a juzgar y iban no a condenar a muerte. Entonces él cruzó el Rubicón con el, con el ejército y se impuso. Y todos los que estaban en Roma huyeron antes de que él llegara hasta Roma. En cambio, eh, Augusto fue más radical. Él regresó a Roma y entregó el ejército. Y el Senado, por el miedo que le tenía, le dijeron, no, no, no, quédate con el ejército. El modelo que estás proponiendo es perfecto. Entonces él dijo, es decisión del, Solá, del Senado y yo no me impuse. Entonces no se echó de enemigos a los republicanos y de todos modos impuso una regla fuerte. Augusto era un genio de la política en realidad verdad, y era un hombre muy frío. Dicen que eso fue lo que dijo Cleopatra, ¿verdad? Cleopatra era una mujer acostumbrada a seducir y a intimidar a los hombres. <risa> y eh, lo había hecho con Julio César hasta cierto punto, porque Julio César era muy raro y su sexualidad era muy polifacética. Eh, pero, lo hizo, pero sí lo hizo con Marco Antonio, que era un guerrero muy temido. Y cuando ella se enfrentó a Augusto, que era más joven que ella, ella pensó que podía controlarlo, podríamos decir. Y lo que ella, la, lo que ella dijo de su, primera, de su primer contacto con él es, este hombre es, es impenetrable, ¿verdad? Es, es, es muy frío, es, es una psicología completamente diferente. Eh, y, y es cierto, así era, así era Ovidio. ¿verdad? Él era un personaje muy, muy distinto a todos los personajes que lo rodearon en esa época. Bien, eh, eh, entonces tenemos a Augusto, el Senado ¿verdad? y Prometeo, que sería él, pero todavía no hemos llegado a esa etapa. Sin embargo, en Amores, el primer libro de, de poemas eh, erótico-amorosos, digámoslo así, de Ovidio, porque hay mucho erotismo en esos poemas, están dedicados a una mujer que se llama Corina, todo el mundo no se imaginan cuántos filólogos han tratado de averiguar quién era Corina si era una mujer de la baja eh, sociedad si era una mujer aristócrata quién era y se ha llegado a la conclusión que hay que llegar creo yo verdad sin hacer muchos eh, muchas investigaciones que básicamente es un ente estético básicamente es una mujer imaginaria verdad que seguramente Ovidio se casó tres veces y tuvo muchas amantes pero pero eh, eh, seguramente hubo una mujer Seguramente hubo alguna corina en su vida, pero no es la corina de los poemas. La corina de los poemas es un objeto estético, es, es, es poesía, podríamos decir. ¿verdad? Entonces, en Amores, Ovidio se esfuerza por mostrar el poder del poeta de hacer ficción. ¿Por qué es importante esto en el camino a las metamorfosis? ¿Por qué Ovidio nos cuenta con detalle el triunfo de Cupido sobre Apolo? Este es un tema importantísimo. El pensamiento de Ovidio está modelado sobre el triunfo de Cupido sobre Apolo. ¿verdad? Es decir, el dios del amor, el dios de la experiencia amorosa, podríamos decir, que es Cupido. Y el dios de la razón, el dios de la poesía, entendida como género, como formalidad, que es Apolo. Y ustedes saben que en las metamorfosis está el gran, el gran eh, mito del triunfo de, de, de Cupido sobre Apolo, ¿verdad? de que le, le, le quita a su amada, <ríe> que es Dafne, esa historia tan interesante que me imagino que todos ustedes han visto la es tan inmortal como el mito de Ovidio, creo yo, la escultura de Bernini de Dafne y Apolo en la, en la Galería Borghese, en el centro de Roma. La escultura barroca de Bernini probablemente tiene ahí su máxima expresión, ¿verdad? Está sobre un pedestal que tiene unos, unos 50 tal vez de alto, unos 60 de alto. Y es una escultura que tendrá unos 2 metros de alto, es una cosa, pero es una cosa imponente, es, una, es, es, es de una... Es de una exquisitez absoluta, el rostro de Apolo, es que hay que verlo, ¿verdad? El rostro de Apolo, el rostro de Dafne, el momento en el que él la alcanza, y ahí es en donde está la maldición de Cupido, ella se convierte en un árbol, ¿verdad? Y después él convierte ese árbol, que es el árbol de Laurel, en el que sirve para coronar a los poetas y a los atletas y a los guerreros, etc. En otras palabras, la sublimó, ¿verdad? Pero esta escultura es una cosa tremenda. Y esta es la pieza principal, diría yo, de la colección de la familia Borghese en la casa que ellos tenían en, en el centro de Roma, que ahora es del gobierno, por supuesto, pero que, pero que conserva el nombre de esa familia. verdad. En Roma hay dos cosas importantes de la familia Borghese. Una es esto, que era la casa de ellos, el palacio de ellos en Roma. Y la otra es eh, la fachada del Vaticano verdad Si ustedes eh, leen lo que dice arriba, dice Paulo Quintus Borghesius, Roe, Borghesius Papa o Romanus pontífice algo así en latín. Pero él puso en el centro, que porque él fue el que hizo la fachada, él puso en el centro del frontispicio del Vaticano el nombre de su familia. verdad que En realidad la familia Borghese, que yo sepa, por lo menos tuvieron tres papas. En esa familia por lo menos había tres papas. Hubo tres papas, ¿verdad? Bien, eh, <coughs> Entonces, eh, continuemos. Eh, eh, más allá del diálogo entre el autor y sus lectores, eh, hace Ovidio hace claro, eh, era claro, perdón, para el poeta romano, y era muy importante el pacto con el lector, según el, lugar, según el cual perdón, la lectura del mito requiere una suspensión de la creencia en la realidad de lo que se narra. Esto nos suena a todos los que estudiamos crítica literaria muy actual, ¿verdad? La suspensión de la creencia en lo real. Y he aquí... Lo que es más importante, a saber, si Ovidio nos demanda una suspensión de la creencia en lo real, al mismo tiempo nos dice que la realidad política y el mito coinciden. Esto significa que la realidad tiene una naturaleza ficticia, ¿verdad? Y esta es una de las cosas más importantes de Ovidio. Aquí, como es obvio, hay una identificación entre el yo y el poema, una identificación que se da en virtud de la eternidad de ambos. No es Júpiter ni el emperador quienes garantizan la inmortalidad para Ovidio, sino la poesía, ¿verdad? Esta idea es especialmente importante hacia el final de la vida de Ovidio. Como se sabe, en el año 8 después de Cristo, Ovidio fue desterrado. Y ahí, en el exilio, escribió una de las obras más importantes para entender no solo su vida, sino su relación con el poder y el poder que él le otorgaba a la poesía. En Tristia, que es esta colección de elegías que escribió en el exilio, Ovidio se mitologiza a sí mismo. Se describe como, una, como la víctima, como el Prometeo que es objeto de la furia de un Dios más grande y poderoso. No obstante, Tristia es también el poema del desamor, de la falta de amor, el relato de la actividad opuesta a la creatividad, a la identificación y a la explicación. Es el relato de la pérdida de las señas de identidad y reconocimiento. El poema del desamor es el canto a la muerte simbólica. Ustedes saben que eh, Tomi, que es esa ciudad que está en el Mar Negro, a la orilla del Mar Negro, que ahora es la ciudad de Constanza, una ciudad de Rumania, cuando Augusto destierra a Ovidio ahí, ni un alma hablaba latín en ese lugar. Imagínense lo que significó para el más grande poeta vivo de Roma, probablemente el más grande poeta de la historia romana, estar en un lugar donde nadie hablaba latín. Fue un castigo increíblemente, increíblemente cruel. ¿verdad? O sea, Augusto sabía perfectamente en dónde, en, a dónde lo mandaba precisamente él había participado en la conquista de esas tierras, él recibe la noticia de la muerte de Julio César, del asesinato de Julio César ahí en el largo de Argentina, eh, estando en esa región, él conocía perfectamente esa región, cuando manda Ovidio ahí, él sabía realmente a dónde lo estaba mandando, ¿verdad? y Ovidio pasó todos esos años, del año, de, del año 8 al año, más o menos una década, al año 18, esperando el perdón del emperador y nunca, ese perdón nunca llegó, Ovidio, eh, perdón, Augusto murió en el año 14. Y Tiberio nunca lo iba, sobre todo si son ciertas algunos de los rumores, ¿verdad? Ustedes saben que no, no sabemos, a estas alturas no sabemos por qué lo desterró, por qué lo desterró Augusto. No hay, Ovidio no dice nada, solo dice, fue muy grave lo que hice. Eh, lo que hice no tiene perdón. Eh, el emperador es un dios, algún día me perdonará, cosas, cosas por el estilo. Pero nunca dice por qué lo echaron, por qué lo desterraron. Y hay algunos rumores, ¿verdad? Uno de los rumores fundamentales, aunque menos, eh, me, menos cierto, podríamos decir, porque las fechas no coinciden, es que eh, Ovidio había visto y, había, eh, y se había burlado de Augusto, que ya estaba un poco entrado en años en esa época, cuando eh, ustedes saben lo que fue la batalla de Teoteburgo, la batalla, una, de las, una de las derrotas más, más humillantes de los romanos. Ellos perdieron ahí tres águilas, esas, esas águilas, que esos estandartes que llevaban las legiones romanas, y solamente recuperaron dos, nunca recuperaron la tercera, y para ellos eso era así como que no se podía perder eso, había que recuperarlo a cualquier precio, ¿verdad? Y hubo una que nunca recuperaron, y fue por un, un, eh, un alemán, porque esa es la región del, del Rin, ¿verdad?, que los alemanes estaban empezando a querer conquistar, a atravesar el Rin para ir más allá de eso, con todos los bárbaros que vivían ahí, pero esos bárbaros se organizaron de tal manera y tuvieron la suerte de que un romano que era, que era Varo, el famoso, el, el gran mariscal Varo del, del, del ejército del, del, del Senado, eh, fue el, el encargado de ir a hacer eso, porque él había vivido ahí un tiempo y tenía unos hijos adoptivos que eran huérfanos, que los romanos habían matado, que yo no sé por qué se da esa situación, ¿verdad? Cuando hay una guerra, los victimarios matan gente adulta y los hijos quedan huérfanos, y muy, en muchas ocasiones los victimarios mismos recogen a los hijos y los hacen sus propios hijos y los llevan a sus casas. Eso pasó en Guatemala, y eso pasó en Roma, y eso ha pasado en todas partes. verdad? Entonces, eh, este, este varo había eh, adoptado a algunos niños huérfanos alemanes que él había recogido ahí, y los había criado como guerreros absolutos y eran absolutamente fieles a él. Y uno de ellos, eh, cuando lo lleva a él como guía, porque él, ese niño hablaba alemán, el alemán el, el idioma de ellos ¿verdad? Esa, de esa época, eh, eh, lo lleva y lo lleva como traductor y le da carta libre para que se vaya a meter a las poblaciones y los vaya a convencer de que no se opongan a los romanos, de que se formen parte del imperio sin necesidad de violencia, sin necesidad de guerra. Y cuando él empieza a ver a su familia ahí, empieza a ver a sus primos, empieza a ver a sus tíos, empieza a ver, se pasa del otro lado. Y como él conocía perfectamente a los romanos, conocía la táctica, conocía los planes que llevaba Varo, cuando se dio el enfrentamiento, los romanos perdieron ahí 10 legiones. Y los, y los alemanes, podríamos decir, fueron de una, de una crueldad tremenda. verdad Los, los, los hicieron pedazos, no, no, voy, no voy a entrar en detalles, los, los despedazaron. Y, y, y se perdieron las tres, eh, los tres estandartes. Pasaron algunos años y Tiberio y su hermano Germánico eh, eran los que más querían regresar a hacer una venganza de eso. Y el que lo hizo fue Germánico. Él regresó personalmente. Él fue, el que, él fue el que recuperó las dos águilas. Y él fue el que agarró a la mujer de ese alemán que había sido romano y que los había traicionado y la llevó en una jaula al foro romano, y ahí la ejecutaron. <risa> es, una, es una historia tremenda, es una historia apasionante, es una historia tremenda, ¿verdad? Pero cuando fue la batalla de Teoteburgo y se perdieron todas esas legiones, eh, Augusto ya estaba algo grande y dicen que en ese palacio que se acaba de recuperar ahorita, verdad antes no se podía entrar, ahora ya se puede entrar, y es de finales del año pasado, eh, y ya se puede entrar, miren, ahí, están las, ahí está la casa de Augusto, ahí fue donde él vivió con Libia. Es increíble, a mí no, yo, yo no, no, hay, hay que, no se puede tocar las paredes, se lo lleva uno la policía, creo yo, pero, pero es como de verdad, imagínense, en esas paredes, ahí, ahí en esos espacios vivió Augusto y está muy bien conservado. Eh, y pasaron años, yo creo que más de una década pasaron desenterrando todo eso, eh, todos los, los arqueólogos y ahora ya lo abrieron al público, ya puede uno entrar a la casa de Augusto. Ellos tenían casas separadas, ¿verdad? estaba la casa de Augusto y estaba la casa de Libia y en medio había un gran templo a Apolo que se miraba desde toda Roma. Ustedes saben que ese fue un consejo que siguió Augusto de, de, de Julio César cuando Augusto era niño y él lo había adoptado, en una ocasión le dijo a Augusto, algún día vas a tener que construir una casa aquí en la, colonia, en la Colina Palatina. Ustedes saben que la Colina Palatina es, de la historia de Occidente, el barrio más aristocrático que hay. <ríe> es decir, se puede decir que los que vivieron ahí, los que han vivido ahí, en esa época, eran gentes que todo el mundo que vivía, en, que eran sus contemporáneos, pensaban que eran semidioses. ¿verdad? Es la primera de las siete colinas de Roma, el, el lugar en donde la loba amamantó a Rómulo y Remo. Y ahí empezaron a hacer sus palacios los primeros reyes de Roma, del año 750 al año 500, y ahí empezaron a construir sus casas los hombres más poderosos y más ricos de la política y de los negocios de Roma, etc. Y en una ocasión Julio César le dijo a Augusto, algún día vas a tener que construir una casa aquí. Una casa es un palacio para ellos, por supuesto, ¿verdad? Miren eso. Que no se compara con la casa de Nerón, la famosa Domus Aurea, que también se puede entrar solo un día a la semana. Es la más importante de todas, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, ¿por qué las concepciones literarias y filosóficas de Ovidio nos parecen tan cercanas más de dos mil años después? ¿Es porque lo leemos con los instrumentos de una doctrina que solo utiliza a los autores del pasado para ilustrarse a sí misma? Para responder estas preguntas es vital tener una idea de la atención que Ovidio ponía a las filosofías de su tiempo. Entonces, aquí vamos a ver dos partes, ¿verdad? Eh, la, la filosofía a, a Ovidio le llega directamente de Tito Lucrecio Caro, el filósofo romano. Roma tuvo dos grandes filósofos, uno fue Cicerón y el otro fue Lucrecio, y el más importante de esos dos es Lucrecio. Cicerón era más abogado que, que, que filósofo, era filósofo por supuesto, pero Lucrecio era filósofo y era poeta, ¿verdad? Eh, y escribió un libro muy importante que es eh, De rerum Natura, que es un texto que se conserva todavía, es, es, es indispensable, es uno de los libros importantes de la historia de la filosofía. Y lo importante de ese libro es que él recoge varias tradiciones. Y las, de las tradiciones que Lucrecio recoge, dos, tres, en realidad, llegan hasta Ovidio. Una es la influencia de Empédocles, que es el último de los presocráticos. Otra es la influencia de Epicuro, que es la menos importante, porque él opone a Epicuro y al hedonismo, aunque parezca raro, él opone el estoicismo. Y la otra, la más importante de todas, es la influencia del viejo Platón. ¿Verdad? Pero eh, esas son, esa es una larga parte de este, de este trabajo, pero vamos a ver eh, cuánto podemos avanzar en esto. Eh, eh, quizá la forma más inmediata en que se nos presenta esta influencia de Lucrecio es por la estructura de cierre que Ovidio toma de la principal obra de Lucrecio, de rerum natura. Ovidio, por su parte, cierra de la misma forma la primera estructura completa de la metamorfosis. Ustedes saben que la metamorfosis tiene... Eh, tiene tres partes, tiene 15 libros y cada parte es de cinco libros, verdad cinco cinco y cinco es un poco como la divina comedia tiene tres partes y cada parte la abre y la cierra verdad y después empieza una cosa nueva. la, la forma en la que él cierra la primera parte, es decir los primeros cinco libros es exactamente la misma en la que Lucrecio cierra eh, de rerum natura. Eh, eh, ambos autores utilizan la figura de la musa Calíope, hija de Zeus y de Nemocine que divide el tiempo, ella dividió la tragedia de Calíope, es porque a ella le encargó Zeus que dirimiera el conflicto entre Afrodita y Perséfone por el deseo de, eh, de, Orf, de, perdón, de, de Adonis. Las dos, estas dos diosas estaban enamoradas de Adonis y se peleaban entre ellas por Adonis. Entonces Zeus le dijo a, a Calíope, que era una musa, le dijo, tú resuelves ese problema. Y entonces ella dijo, bueno... Seis meses con una y seis meses con la otra. Entonces, creo que no, no les agradó mucho a las diosas esta, esta solución. Eh, y entonces, la que se vengó de Calío fue, fue eh, eh, Afrodita. Y ella lo que hizo fue hacer que eh, las mujeres de Tracia despedazaran y se convieran vivo a su hijo Orfeo. Entonces, es, es un final bien trágico, el de Calíope. Es un final, es un final trágico, digámoslo así, ¿verdad? Pero en ese cierre, eh, eh, lo que debemos ver es el final de una dinámica en la que Calíope sirve de contrapeso a la Venus de Lucrecio. Es decir, a la fuerza creadora de la naturaleza, mientras Calíope es el emblema de una muerte horrible. Y, esa, y en eso consiste, si lo puedo resumir así en pocas palabras, ese es el, el, el, el legado de Empédocles. Ustedes saben que Empédocles fue, es uno de los últimos persocráticos. Y vivir en esa época, que es más o menos la época de Sófocles, el siglo VI a.C., más o menos, era una época que estaba marcada por el conflicto, que sigue siendo el conflicto básico del pensamiento filosófico, entre Parménides y Heráclito, entre el idealismo absoluto y, la, y el realismo dialéctico, podríamos decir. ¿Verdad? Entonces, eh, casi todos los filósofos más importantes de Grecia, entre ellos Empédocles y Platón, que es quizá el más importante de todos, eh, lo que hacen es que en su juventud se identifican con Parménides, pero en la medida en la que van madurando en su pensamiento, cada vez van utilizando más a Heráclito para hacer una crítica de los excesos del idealismo parmenideo. Y ese es, la, esa es la, el, el camino de Empédocles y eso es lo que recoge Ovidio. De, de, de Empédocles a través de Lucrecio, ¿verdad? A través de Lucrecio, porque te, eso lo, lo tenemos que decir. Eh, bien, entonces, eh, por eso es que todo en Ovidio son parejas, todo en Ovidio son contrapesos, todo en Ovidio es una cara y otra de la misma moneda, ¿verdad? Oposiciones, tensiones que no se resuelven nunca. Eh, esa es la dinámica de la naturaleza. Y la experiencia del amor es un poco eso, ¿verdad? Pero todavía no hemos llegado a los términos fundamentales de, de Empédocles. Dice, ahora bien, en esta tensión entre Venus y Calíope, la vida y la muerte, se esconden los principios de Empédocles que influenciaron a Lucrecio, que son la filia y el neikos. Estas palabras hay que dejarlas en griego porque no hay traducción para esas palabras, entonces... Eh, uno utiliza las traducciones como acercamiento a lo que la palabra quiere decir y entonces uno tiene una relación más intuitiva con el término ante la imposibilidad de la traducción conceptual del término, la filia, que hoy la traducimos como amistad. Y nosotros tenemos una visión muy psicológica de la amistad, es una cosa mucho más profunda, mucho más ontológica. En realidad es, eh, la, se podría decir que es la armonía verdad o la atracción, la filia, y la, el Neicos, que es el rechazo, el repudio, la separación. Esa, esa tensión entre Filia y Neicos, para Empédocles, era el principio que gobernaba la realidad. Y eso es lo que él eh, eh, agarra de, de los Presocráticos. Si ustedes se dan cuenta, ahí está presente el, el debate entre Parménides y Heráclito, ahí está presente eh, la, el debate entre Sócrates y los. Uh, filosofistas, los sofistas, ahí está presente el, de, el supuesto debate entre Platón y Aristóteles, que es básicamente entre el joven Platón y el viejo Platón, ¿verdad? Pero toda la historia de la filosofía es un poco esa oposición, ¿verdad? La posición del realismo dialéctico y la posición del idealismo absoluto, que niega lo real y piensa que, que, que todo lo que es aparentemente sensible, en realidad es conceptual, ¿verdad? Bien, en el caso de Lucrecio... Eh, estos principios le permiten entender el ciclo de crecimiento y decadencia de la natura, la naturaleza, ¿verdad? En Ovidio, por otro lado, estos principios dan forma a la macroestructura de las metamorfosis, de la primavera de la creación a la catástrofe de la muerte. Sin embargo, es importante señalar que Lucrecio hereda de Empedocles la noción de filia y neicos, eh, de que filia y neicos no se excluyen mutuamente, esa es la idea que le hereda. hereda sino son dos caras de la misma moneda. Esto es lo que podríamos llamar el dualismo dialéctico de Empédocles. No es un verdadero dualismo porque no son dos cosas que se excluyen, sino que se mantienen en tensión, ¿verdad? No se pueden mezclar completamente, pero tampoco se pueden separar, no se pueden aislar completamente. Y es esa misma mediación entre extremos conceptuales la que encontramos en las metamorfosis. Más exactamente, si tomamos en cuenta el papel del mito en el pensamiento de Ovidio que, vi, que vimos anteriormente, es la narración misma la que opera la mediación. Esto es fundamental. Para Ovidio es, es, es la actividad creativa, que para él era actividad narrativa, era la narración lo que hacía la mediación entre esos dos principios que gobiernan lo real. Aquí estamos empezando a ver ya cómo para él no va a ser difícil ni extraño decir que la realidad tiene visos de ficción, de que la realidad es ficción, ¿verdad? De que esto es una simulación, ¿verdad? Bien, eh, entonces dice, una mediación que constantemente busca la armonía entre el amor y la discordia, entre el amor y su contracara, o para decirlo con Hegel, una mediación que busca constantemente la armonía al interior de la idea del amor. No me voy a meter en ese tema, pero así es como realmente se debería decir en un lenguaje dialéctico moderno, podríamos decir. Hay muchos ejemplos clásicos de esto. El rapto de las Sabinas, la violación de, de Proserpina, la historia de Apolo y Dafne, etc. Si ustedes quieren un ejemplo contemporáneo, que no es precisamente tan digno y tan noble como estos, Atame, <ríe> eh, la película de, de Pedro Almodóvar, es un poco eso también, ¿Verdad? Eh, está, está basada en esa, en esa idea, ¿verdad? en la idea de que la, de, que la, de que la atracción puede surgir del repudio. ¿verdad? Bueno, eh, este énfasis en la dialéctica destrucción-creación se puede pensar en los términos histórico-políticos de la era de Augusto. La idea de que un mundo nace de la destrucción del anterior. Aquí tenemos otro ejemplo interesante. Y si me permiten, les puedo contar una pequeña historia rápidamente de Heidegger. Ustedes saben que Heidegger, los alemanes de la época de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que servir, eh, hacer servicio militar obligatorio dos veces. Eh, la primera vez que era la obligatoria y después cuando ya la guerra estaba en contra de los nazis, digamos, cuando ya los aliados estaban empezando a cruzar las fronteras de Alemania, entonces volvieron a llamar a toda la gente y fue obligatorio, fue un decreto de que tenían que ir otra vez a la, a la a la guerra. Y, y eh, Heidegger estaba, la historia Hugo Ott, en sus notas para una biografía de, de, de Heidegger, cuenta que Heidegger estaba en una cátedra que tenía como tema las 24 tesis de Leibniz, cuando se aparecieron dos hombres de negro en la puerta. <risa> y, y le dijeron, esperaron que su seminario terminara y cuando terminó eh, salió y le dijeron, eh, mire, aquí traemos un documento, en el que le comunicamos que usted y sus dos hijos tienen que volver otra vez al frente. Pero usted, que ya es una persona grande y era un profesor muy conocido y tenía ¿verdad? mucha fama, eh, lo vamos a mandar a un grupo de zapadores, es decir, los que hacían las trincheras, a, a, y solo hacían hoyos para los soldados y se iban a otro lado y se iban a otro lado. ¿verdad? Entonces lo sacaron de, de, la, de Friburgo y él cuenta que desde la desde una colina en donde estaban él veía cómo por las noches llegaban los aviones ingleses los americanos bombardeaban de día desde arriba y unas alturas desperdiciaban cualquier cantidad de bombas porque tenían mucho dinero pero los ingleses y los franceses no podían desperdiciar tanta munición digamos entonces ellos sí aprovechaban la noche y los aviones ingleses bajaban casi a los techos de los de los edificios y dejaban caer bombas y verdad o sea era era una, era un infierno básicamente entonces Heidegger Después de una noche, de estar, después de un día de estar haciendo todo esto, él estaba escribiendo un libro muy importante en esa, en esa época, quería publicarlo, un libro sobre Nietzsche, y entonces él dijo, voy a regresar a mi casa a ver si mi casa no está en llamas. Verdad, no sabía qué, casa estaba, qué casas estaban en llamas, destruidas, entonces él regresó y su casa estaba completa todavía. Cuando iba de regreso, con una cosa así de papeles, lo encontró un su alumno y le dijo, lo voy a ayudar, y se fueron, pero les agarró la noche en el camino, y entonces se fueron a la casa de un historiador, Heidegger le dijo, aquí vive fulano, el profesor fulano de tal que es historiador, vamos a su casa. Y cuando entraron la, la esposa y el, y el historiador, les dijeron, pasen adelante. En esa época se ayudaban entre ellos, ¿verdad?, por todo lo que se estaba viviendo. Y eh, sucede que la esposa de este historiador era una pianista muy, muy, era una, era una pianista profesional experta en Schumann, en la música de Robert Schumann. Eh, y cenaron y todo. Y cuando terminó la cena, Heidegger le dijo a la esposa, ¿podría interpretar tal y tal eh, eh, obra de, de, de Schumann? Y ella, por supuesto, dio un concierto ahí, ¿verdad?, de Schumann. Eh, y al día siguiente, cuando se fue de la casa, este historiador tenía un libro de visitas, en donde todas las visitas, todas las gentes que él invitaba, escribían algo al irse, ¿verdad? Y Heidegger, al, es, al irse de ahí, con su alumno y su libro, eh, puso una inscripción en la cual dice algo así, eh, por supuesto que no son las mismas palabras. Heidegger era un gran escritor, era un poeta, podríamos decir. Escribió algo así como que en el hundimiento está también la única posibilidad de salvación. Algo así, algo así. Pero fue un fragmento que es una frase que también aparece en alguna de las óperas de Wagner. Entonces, este es un ejemplo moderno de lo que, estamos, de lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Esta dialéctica de la destrucción y de la creación como dos cosas que van juntas. Recordemos que el concepto de guerra era muy importante como un concepto creativo también para Hegel, ¿verdad? No para Kant, que era un filósofo de la paz, pero para Hegel sí. Este énfasis en la dialéctica, bueno, esto ya lo, ya, ya lo vimos, eh, pero Lucrecio no solamente hereda a Ovidio la metafísica presocrática, también le transmite rasgos importantes del pensamiento de Epicuro. ¿En qué consiste la, la, el pensamiento de Epicuro? Y aquí tal vez lo que debemos recoger es eh, una, una, una, tres historias de las metamorfosis. Una es eh, la historia de una, de una peste en una isla que existe, por supuesto, y que parece que fue una peste real, que se murió casi toda la gente. Y cuando Ovidio cuenta esa historia en las metamorfosis, es una visión muy pesimista de, de lo que el hombre puede hacer frente a cosas como esas. Dice, dice algo así como que los primeros que se murieron fueron los médicos. verdad Entonces, eh, lo único que quedaba a esperar era que, se cumpliera el ciclo de la naturaleza y los que iban a sobrevivir, pues que sobrevivieran y no se podía hacer mucho más, ¿verdad? Eh, entonces, cuando uno termina de leer eso, uno se da cuenta de que es eh, muy eh, cercano al estoicismo, más cercano al estoicismo que al epicureísmo. Sin embargo, el pensamiento de Epicuro aparece, aparece para ser criticado por esa postura epicúrea, digámoslo así, de sufrir los males eh, en una, con una especie de ataraxia, digámoslo así, que... que que permite eh, sobrellevar las, las dificultades de la vida, digamos. Entonces, Epicuro no es muy importante, pero sí es importante ver cómo él, que era un poeta del amor, que era un poeta del, del erotismo, etc., en términos filosóficos, él no era un hedonista, era más bien un estoico. Y la otra lectura importante que llega a Filosófica, que llega a Ovidio a través de Lucrecio, es Platón. Y aquí sí nos vamos a detener un poco más. Es muy conocido aquel pasaje del Fedro de Platón, el Fedro que es el diálogo sobre el Eros, sobre el, sobre el amor, junto con el banquete, son los dos grandes diálogos de Platón sobre el amor, en el cual Sócrates cuenta la historia del debate entre dos dioses egipcios, uno es, eh, uno es Tot que cree que las letras son una droga, el famoso farmacón de Derrida, <risa> y, y, eh, y el dios Tamus, que piensa que la escritura solo traerá olvido al alma. Sócrates concluye que la escritura no solo nos recuerda lo que ya sabemos, pero no puede subsistir al discurso o a la memoria como un camino al conocimiento. Esto, es muy, esto habría que discutirlo, ¿verdad? No tenemos tiempo para eso. Hay que recordar aquí que el propio Platón consideraba sus diálogos como una forma de arte, como una labor creativa en el sentido estético del término. Es muy probable que esta tradición haya llegado a Ovidio con mucha más fuerza de lo que hoy nos lo recuerda la exégesis filológica platónica a modo de hipótesis histórica. Ya hemos dicho anteriormente a propósito del papel del mito en la obra de Ovidio que al margen del ritual el mito solo es ficción. Además nos lleva a pensar que la realidad misma es una ficción y que ya que esta última tiene una función creativa. Todo esto nos indica que hay un vínculo entre Platón y Ovidio. También nos indica que ese vínculo haya sido recogido por Ovidio en la forma de la intertextualidad que mencionábamos antes. En su paráfrasis creativa, podríamos decir, de Platón, Ovidio interpreta o inventa en Platón, porque las lecturas filosóficas son un poco eso, ¿verdad? No solamente son interpretaciones fieles. ¿Qué es una interpretación fiel? Muchas veces una gran filosofía ha surgido de una mala comprensión de un filósofo anterior. Eso se dice mucho de Hegel en relación a Kant, verdad que en realidad Hegel leyó mal a Kant. Si hoy vemos a los que realmente son expertos en Kant, Hegel es, hace ficción con respecto a Kant, pero de eso surge una gran filosofía. Entonces, eh, igual es Ovidio. Ovidio no era un filósofo profesional. Él, él utilizaba a los autores para crear cosas. Entonces, en realidad, es una, lo que él hace de Platón es una paráfrasis muy creativa. Interpreta o, in, o inventa en Platón tanto un modelo para la cosmogonía, eh, cosmogonía perdón, creacionista, como una honda obsesión con la relación entre escritura y formación del mundo, donde tanto la realidad y el texto encarnan el potencial para la apertura, la pluralidad y la complementariedad. Ovidio toma de Platón la idea de un demiurgo y la traslada al poeta. ¿Qué es lo que hace un demiurgo? Dos cosas, combina y da forma. Combina y da forma, igual que un alquimista, como decíamos al principio, los alquimistas también hacen eso, ¿verdad? combinan cosas, prueban cosas. Para Platón, según Ovidio, el mito cumple una función filosófica, hace posible el conocimiento cuando la filosofía se queda corta. Y eso lo vemos constantemente en los diálogos de Platón, hay, hay puntos en los cuales la discusión entre Sócrates y otro, por ejemplo, el, el, el, el Fedón el diálogo que es el último diálogo de la, de la vida de Sócrates, que lo tiene con sus alumnos unos minutos antes de tomarse la cicuta por la condena a muerte que le había impuesto la pólis ateniense. Ese mito es sobre la inmortalidad del alma. Y cuando el mito termina cuando perdón cuando el, cuando el diálogo termina, le pregunta a sus alumnos, ¿están convencidos de lo que dije? ¿Están de acuerdo conmigo en mis conclusiones? Y Fedón, que era el más atrevido, por eso lleva el nombre de, de, de él, ese diálogo, le dice, no, en realidad no, a pesar de que vas a morir, pero perdonar no nos convenciste. Entonces él les dice, esa es la posición honesta. No hay un argumento definitivo con respecto a este tema. Pero para terminar de una forma concluyente, es decir, para complementar lo que no se puede terminar desde el punto de vista racional argumentativo, voy a contarles un mito y les cuenta el mito del origen del mundo. Y ahí termina el cuento y después de eso se suicida, digamos, ¿verdad? Entonces, el, el mito sirve para complementar la filosofía. Cuando la filosofía se queda corta, entonces viene el mito. Eso lo vemos en prácticamente todas las instancias en que Platón, ya sea echa mano de la mitología griega o crea sus propios mitos en sus diálogos. Esta complementariedad significa que para ambos, el mundo es como una obra de arte diseñada con un propósito, pero el recuento del mundo en la poesía, por ejemplo, nunca puede ser más que un acercamiento por la naturaleza cambiante de su objeto. ¿verdad? Es decir, la naturaleza nunca es igual a sí misma. Nunca podemos decir, esto es la naturaleza, porque siempre está cambiando. Y el pensamiento es igual, y la ciencia es igual, y la poesía no se diga. verdad. Entonces, el mito es, en consecuencia, el correcto modo del discurso cuando se trata de los cuerpos. Y pongo esta palabra entre comillas. Recordemos el primer verso de las metamorfosis. Dice, y estoy utilizando la, la traducción en español de la editorial Gredos, que es la mejor. Mi espíritu me induce a relatar cambios de forma de unos cuerpos en otros nuevos. ¿Verdad? Es, ¿verdad? Uno empieza a leer esa obra y tiene trescientas y pico de páginas y uno dice, no voy a poder pasar de esta frase. ¿Verdad? Mi espíritu me induce, ¿qué significa todo eso? Mi espíritu me induce a relatar cambios de forma de unos cuerpos en otros nuevos. Yo lo entiendo de esta manera. Aquello que relatar, eh, eh, perdón, esto es aquello que está en un estado de cambio, es decir, que está aconteciendo. Él básicamente está hablando del acontecimiento. Él está hablando del, del único fenómeno real que hay, que es el evento. Lo que sucede, lo que acontece, que es constante y que siempre es distinto de sí mismo. ¿Verdad? En las metamorfosis, la incertidumbre física... E interpretativa es una forma de expresar el cambio continuo. En este sentido, las metamorfosis son una ópera aperta, en el sentido que Humberto Eco le da a esa expresión. Las metamorfosis está diseñada para incluir su propia interpretación a través de la proliferación de perspectivas y de campos de referencia. Es un discurso constitutivo que reacciona contra el realismo filosófico, que invierte la relación entre original y copia. <risa> ¿Verdad? Ovidio lee a Platón para invertir toda noción de unidad, orden, determinismo o permanencia en el mundo. Es decir, está con el segundo Platón, reacciona contra el primer Platón. Pero esa reacción contra el primer, el primer Platón, el primero que nos lo enseña a hacer, es el propio Platón. En la segunda parte de su pensamiento, después de la República. Eh, Ovidio, en consecuencia, da cuenta de la verdad y el significado como algo plural, contingente y emergente. Da cuenta de la incertidumbre como un medio para abrir una realidad multifacética, transgresiva, inmudable. El poeta es, en suma, como Dios crea el mundo. Paralelamente, la actividad poética, en general, es una poiesis. Esa palabra que utiliza tanto eh, eh, Aristóteles en, en la física, ¿verdad? es una poiesis, es decir, es un proceso generativo. Podemos imaginar que este debate entre el joven y el viejo Platón llega a Ovidio en las teorías de Cicerón, ¿verdad? Pero para contradecir a Cicerón, recordemos que Cicerón era enemigo de Ovidio en todo sentido, ¿verdad? Porque Cicerón era el peor enemigo de Julio César. Julio César era el papá adoptivo de Augusto. A, Julio César, a Cicerón lo mandó matar específicamente Julio, eh, Marco Antonio, a su vila, ¿verdad? O sea, él... él, él no, Él, él era, ya estaba al final de su vida, había sido exilado tres veces, había reconstruido su casa de la colina palatina por lo menos dos veces, Cicerón, esa era la, una de las ambiciones de su vida, eh, tener un palacio ahí lo tuvo. Y al final cayó en desgracia en el segundo triunvirato y Marco Antonio lo mandó a matar y él sabía eso y esperó que llegara el asesino, que era un, que era un hombre conocido, era un hitman conocido, y lo mató. ¿Verdad? Ustedes saben cómo mataban esos... Esos, esos, esos, esos, esas ejecuciones, ¿cómo eran? La espada romana era una espada como más o menos como de este tamaño, pero era de, de una hoja ancha. Eh, y lo que hacían ellos es que la metían aquí en la clavícula vertical para abajo. Entonces va a dar directo al corazón. La muerte es inmediata, ¿verdad? Y así fue como... Y, lo, y los hacían hincarse. Entonces Cicerón, cuando ese asesino llegó, él voluntariamente se hincó y el otro sí. solo lo mató. Era orden de Marco Antonio, que en ese momento estaba... En el techo del mundo. Después cayó al infierno absoluto. <risa> ah, es eh, esta historia. Bien, eh, las, metamor las metamorfosis está diseñada, ya vimos eso. Ovidio lee a Platón para invertir toda noción de, de, de unidad. Entonces Cicerón era, eh, era alguien, eh, para Cicerón el artista produce obras como expresiones de la contemplación divina. La palabra contemplación en Ovidio no tiene significado. Para Ovidio no hay, no hay contemplación, porque contemplación significa un estado estático de las cosas, verdad, un, un, un, una, una cosa que no cambia. Y para, y para Ovidio todo era vivo, todo era vida, todo era carne, todo era cambio, todo era constante flujo, podríamos decir. verdad. Entonces, eh, según Cicerón, el artista produce sus obras por, por obra de la contemplación. Ovidio, por su parte, invierte el modelo de Cicerón en la historia de Pygmalion, por ejemplo, no es la mujer real la que se convierte en una estatua de mármol, que sería la versión desde la contemplación ciceroniana, sino al contrario, la estatua de mármol se convierte en una mujer real. Si sí, sí, ustedes se recuerdan de esa, de esa, de esa historia, ¿verdad? La, la, que es su mejor recreación es My Fair Lady, ¿verdad? Eh, la Pygmalion también de George Bernard Shaw es la historia esa de de si una persona puede cambiar realmente o no. Si recuerdan el inicio de esa, que ha sido obra de Broadway, ha sido obra de teatro, etcétera, películas han hecho un montón también, ¿verdad? Es más, películas no muy importantes como eh, Pretty Woman, está estructurada sobre ese mito, y es la idea de dos hombres que pertenecen a la alta sociedad, en el caso de la obra de Bernard Shaw, dos caballeros británicos, que escuchan a una vendedora de flores, que habla con un acento, ustedes saben que en Inglaterra el acento de, dice de, dónde, de qué estrato social viene uno, ¿verdad? Entonces ellos oyen hablar a esta mujer y se dan cuenta de que es una persona que pertenece a la baja sociedad. Y entonces ellos eso y empiezan a platicar entre ellos, porque es una mujer vulgar que está gritando, hace chistes, etc. Y en público, ¿verdad? Una, una cosa que avergüenza a cualquiera que esté cerca de ella, digamos. Entonces se ponen ellos hacen una apuesta y dicen, ¿esta mujer podrá cambiar o no se puede cambiar? ¿Esa crianza que ella tiene la va a llevar toda la vida o realmente la podemos convertir en una lady de la alta sociedad británica. Eh, y esa es la apuesta, ¿verdad? Es la misma idea, ¿verdad? Está hecho en piedra, ¿se puede volver de otra manera? ¿La estatua de mármol se puede volver una mujer real? Es el mito de Pigmalión ese es Ovidio. Ovidio va del mármol a la cera y de la cera a la carne. Pero quizá el mito más importante eh, para Ovidio es la cabeza de Jano, que es algo muy romano porque ustedes saben que esa figura mitológica no existe en la mitología griega. Esa cara que tiene dos, dos uh, rostros, ¿verdad? Una aquí y otra acá, ¿verdad? Una mira hacia el futuro y otra mira hacia el pasado. Eh, eh, eh, es el guardián del universo, quien mejor representa en Ovidio la síntesis de la oposición entre Filia y Neikos, que encontrábamos en Empédocles. Hanno constituye la fuerza que gobierna el mecanismo del cosmos. Esta es probablemente una de las frases más importantes que sostiene el argumento de, de, de mi trabajo. Jano constituye la fuerza que gobierna el mecanismo del cosmos. Y en la alegoría siempre literaria de Ovidio, el poeta es como Jano, es decir, opera como un narrador interno y al mismo tiempo es una encarnación del texto que produce. Esto es paradójico, ¿verdad? Jano es la representación metafórica que elude la diferencia entre realidad y representación y de esa manera hace ambigua la distinción entre autor y el objeto de su creación. El autor y su creación son la misma cosa en realidad. Él se produce a sí mismo como personaje de sus propias obras. La novela familiar del neurótico de la que habla Freud. Este es el Platón que sigue Ovidio al sintetizar las fuerzas opuestas de Empédocles. Hanno, un guardián de miurgo único. Es importante señalar en este punto que, en términos generales, ese Platón permaneció oculto por muchos siglos. La historia de la filosofía privilegió la, el, la, la oposición entre Platón y Aristóteles, pero con Hegel las cosas empiezan a cambiar y la, la, la filosofía actual ya no piensa de esa manera. Platón y Aristóteles ya no se ven como dos opuestos, se ven más bien como dos autores que se complementan, sobre todo a partir de en la obra platónica de la República en adelante. Tanto Platón como Ovidio visualizan el deterioro combinado del cosmos y la sociedad en términos de la pérdida de memoria. Miren esto, esto es, esto es una cosa interesantísima. Para ellos la decadencia... ...del ser humano, está cifrada en la, en, la, en la posibilidad de la pérdida de memoria. En, en otras palabras, en la medida en que la mediación entre la oposición Filia y neico se debilita... ...el hado del universo queda a la deriva. Ya no tiene quien lo gobierne. Ese es el sentido, ese es el sentido de concebir a Hanno como guardián del universo pero su rostro ve hacia atrás. La memoria es indispensable en el logro de ese equilibrio y armonía. Platón y Ovidio piensan que en la medida en que el olvido aumenta, en esa misma medida nos acercamos a la destrucción. Eh, es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos, ¿verdad? ¿Vivimos en una sociedad que fomenta el olvido o vivimos en una sociedad que fomenta la memoria? Eh, eh, en las metamorfosis, en, en el último libro de las metamorfosis, el número 15, Ovidio recoge en el discurso de Pitágoras la metáfora platónica del teeteto, el diálogo, el diálogo que es su epistemología, podríamos decir, que compara la mente humana con un pedazo de cera, es decir, como aquello que toma la forma de lo que le deja una impresión. Acá es imposible no mencionar la observación de Derrida en Diseminación, según la cual esta preservación de la memoria, entre comillas preservación, en la escritura provoca en realidad el olvido porque aquel que se supone debió ser el guardián de la memoria se recuesta y confía en lo escrito, pero ya no recuerda por sí mismo. Una cosa que es mucho más dramática ahora, ¿verdad? Es decir, ahora ya confiamos tanto en, los, en, los, en las máquinas que hacen, el trabajo que antes hacía, hacíamos por nosotros mismos, ¿verdad? Que el hombre se olvida de eso. ¿no? Yo no sé si ustedes vieron esa declaración, que no sé si fue irónica o no, de un almirante de la Navy de los Estados Unidos de ahorita, tipo de esos que ha gobernado, que ha comandado, esos complejos que llevan portaaviones, destructores, submarinos y todo eso. Y él dijo, si en algún momento se cayera así internet completamente y las computadoras fallaran totalmente, yo creo que ninguno de nosotros, los marinos, los marines, ¿verdad? Podría seguir navegando viendo solamente las estrellas, como se hacía antes, ¿verdad? <risa> Confiamos tanto en las máquinas que ya es... entonces. Eso tiene que ver con esta noción de olvido, ¿verdad? Derrida eh, eh, pone una voz de alarma en diseminación con respecto a eso. El platonismo ulterior de Ovidio lo podemos ver en este discurso de Pitágoras que en un fragmento dice, miren, este fragmento de Pitágoras es interesantísimo. Todo cambia, nada perece. El espíritu vaga y de ahí, vaga y va de allí para acá, de aquí para allá y ocupa el cuerpo que quiere. Y desde el de los animales pasa al cuerpo humano y del nuestro al de los animales y no muere nunca del mismo modo que la cera moldeable recibe la impronta de una nueva figura y no se mantiene como era ni conserva la misma forma pero es siempre la misma así el alma es siempre la misma pero emigra a distintas apariencias eso es lo que yo enseño eso, eso dice pitágoras al final esas son las últimas palabras de la metamorfosis ¿verdad? Está hablando básicamente de la metempsicosis, ¿verdad? el tema de la transmigración de las almas. Un tema que es un tema central del pensamiento mítico griego. Eh, y en este punto me gustaría recomendarles un libro, el libro de Erwin Rode, que se llama Psique, cuyo tema es la tradición de, la de los mitos de la metempsicosis a lo largo de todo el de todo, de todo el mundo griego, desde antes de Homero, es decir, del siglo X, antes de Cristo, hasta el, hasta el helenismo. ¿verdad? Fue el libro de filología clásica más importante del siglo XIX. ¿verdad? Erwin Rode, compañero de Nietzsche, compañero de clase de Nietzsche. Bien, en este fragmento podemos ver claramente la huella del teteto de Platón. En Ovidio, de una forma literaria, y en el último Platón como una doctrina de la sociedad, se llega a la conclusión de que hay una identificación entre una doctrina de la acción y una doctrina del ser. Es decir, el significado no se recibe pasivamente desde una fuente exterior, más bien construimos la realidad reconstituyendo activamente el mundo a través de una compleja negociación entre nuestras, extra, nuestras experiencias pasadas y futuras. Ovidio concibe así la obra narrativo poética como la imagen de un cosmos maleable y cambiante. Sin embargo, y esto es muy importante, el lenguaje poético que se usa para escribir no es una cera informe, y esto es muy importante también, tiene ya una multitud acumulada de improntas de otros textos y autores. Eh, bien, eh, solamente eh, si quieren para terminar esta parte dice, pero todo este movimiento según Ovidio no es ajeno al lector. Además de abierta a impresiones de múltiples autores y textos, la obra poética es además interactiva, es decir, una obra que no solo se puede, sino se debe intervenir, se puede intervenir en ella. En el momento en el que Ovidio escribe, esas intervenciones se orientan al mundo previamente intencionado por él.